Se va, por ¿todo bien? Con el sarco, ¿todo bien? Sí, está bien cargado de energía Para, para pedir un tema Este me gusta Gerente regional Está bien, no bien Administrador de centro comercial Ese es Auxiliar de cocina fría Ay, no. Más vale que me traigan la platica. Uy, cagao. Le va a sugerir, con tal respeto, que le agregué un ingrediente más. Antonio quiere creepy, creepy, creepy, porque la pone happy, happy, happy. Una a una hasta que consigo así me que mi cabeza se empieza es a Bueno, ya solo me faltan estos seis para empacar Y si los vendo todos, hago solo 50 mil pesitos para el apartamento Tres que dile, ¿en cuánto me deja uno? Pues amigo, ubícate Más bien ayúdame a empacar todo esto Que nos vamos para el parque a vender toda esta felicidad Pff, Obviamente no me mande No, esa cámara ya, Nea. Pues estás tomando super bien tu papel. Usted más bien, mamita, mostrarle sus senos a ver si vende alguna cosita y recoge su platica. Ay, mi hijo, primero que todo, uno no muestra teta, sino muestra el pezón. <risa> Listo. Y mira, la clave del éxito: el sanduchero de la U vende con flauta. Yo también voy a vender así. Vamos. Ay, no, no, no, no, qué pena. Déjame el iPad. <risa> ¿Pues cómo? Ay, si me la roban, ¿qué? Ah, me la dejo Nice Y dale vueltas a ese parque y aguantes el dolor en los pies Pues, porque en serio yo no sé cómo hacen para aguantarse esas botas de cuero apretada Y encima de eso los policías del CAI, miren y miren, pues al menos no nos dijeron nada Es que lo único bueno de eso fue esto, el maquillaje Porque eso sí, aunque el mono se vista de chic se queda Al final la pinta valió la pena pero de verdad, qué impresión, todo el mundo ya consume la mata que mata. Menos mal, yo no. Pero yo no quiero seguir con ese trabajo. Yo quiero algo más como para mí, algo más fashion. Yo le voy a decir a los chicos que no quiero más. Ay, no, muchachos, nos fue súper bien, pues. Y eso que es el primer día, obviamente tenemos que seguir produciendo. Yo les dije, mucho gato arañado. Pues sí, gato, perro, tigre, lo que ustedes quieran, pero yo como que no sigo con esto ¿Cómo que no sigo con esto? Los va a dejar sin casa y los va a dejar sin merca Uff uh. Cris, ¿en serio tú qué quieres trabajar? Yo no sé, pues, algo como relacionado con la carrera Sino tanto tiempo que pasa matándose ahí, pues, como para hacer otra cosa diferente, obvio no Yo sé, Cris, yo me siento tan desubicada pues, es que vender brownies, eso no tiene nada de malo, pero no, yo ya quiero trabajar en algo mío Pues es que es eso, no es como nuestra talla, pues ¿Qué es esa llamadera? ay no, no, si supieran ¿Quién es? Paulina Ay, no Yo no sé qué hacer, está demasiado intensa, ay no Ay, Cristo, definitivamente eres como muy bueno en los dos lados Ay, yo me quise esto, no era farra. Farra y gana este. Más bien espera para que pruebe este intento de hotel que estoy haciendo y me diga qué tal. ¿Qué tiene, pues? Sé sincero, por favor. El parra está bueno. ¿En serio? Sí, parce. Uy, tengo los los Yo y le compran. <risa> no, Sarquito. Tranquilo, deja así. Yo le pido otra opinión a sí. Anto, gracias. Ey, hablamos. Chao. ¡Anto! Anto, ah, es para que pruebes unos cocteles que estoy haciendo súper deliciosos. ¡Antonia! Cris, espérate que estoy un poquito ocupada, sí. Mira que estoy hablando con mi mamá y... Eh, ya voy, sí, ya voy. ¿Ah? Esta vez me fue mucho mejor. Ahora sí que supe que es ganar dinero. Estoy súper emocionado. El problema fue un borracho que se quedó dormido en una silla y hubo que esperar a que llegaran a recogerlo. Y una parejita, ahí, no, haciendo un show de quinta. Pues es que el amor hizo pase, sin pase. Uy, y sus inseguridades. ¿Qué pasa? tiene ¿Qué le pasó? Padre, ¿Ya está enfermo? ¿Qué? Pues no sé por qué. No, sino que es que lleva como media hora en el baño. Pues y... no, ¿En serio? Sí, pues. A mí me da cosa entrar y abrir y ver todo encuadrado o alguna cosa. Me vaya usted que usted es más como ella. ¿Qué tal este? ¿Cómo así que más como ella? A ver, sin tapujos, papito, ¿qué tal? Venga, venga, mira. Ay, Yo te quiero ver y comer abecitos, qué rico. Espera un momentito. Cris, ¿quién está ahí? Chris. Ay no, qué daño de estómago ni qué nada. Antonia, lo que estás es en un misterio. Pues cierra la puerta, habla a escondidas, yo no entiendo. Y cuando suena el teléfono se tira como mujer maravilla a contestar. Hola. No piensen que los he abandonado. Lo que pasa es que he tenido tanto estudio. Pero yo sigo aquí firme con ustedes. Aunque esta noche no podré acompañarlos. Porque es que tengo que hacer un trabajo con los compañeros de la U. Pero tranqui, es que ustedes dan que los quiero mucho. ¡Chao! Pues yo no sé cómo, pero de que la pillo, la pillo. Algo me tendré que inventar. Y sí, papá celoso, novio intenso, lo que sea. Pero yo con esta no me quedo. Algo me inventaré. Estoy súper contento porque hoy me dieron el día libre en el trabajo. Pues estoy súper feliz, pero Antonio no está. Estoy esperando a ver si llega para que vayamos de shopping o a cine... Ay, no, porque el sarco tampoco está, pues qué aburrición. ¡Está suripanta! ¡Ah! Me paro y me voy. Pues puta, es que yo sabía que me estaba escondiendo algo. No esta esa cómo me va a romper el pacto de promiscuidad y se enamora. Es que esas llamadas y esas encerradas, no... Aparte, ¿quién dijo que íbamos a prestar la casa para esas cochinadas? Y eso no es todo. Le encontré esta caja de chocolates. Pues, no. O sea, es que si hubiera sido solo sexo, yo le perdono la saladita. Pero obviamente nadie me rompe una promesa. Y menos una amiga como ella. Y ya tengo algo preparado. La venganza será tan dulce que ya estoy hostigado. Bienvenidos al plan Venganza y al reality Venganza. Si sí, es el día, sí. me pasa. No sí. deje de levantarme, no deje despertar con tu sonrisa. Es mi alegría, día tras día. mm -hmm.